En el video de hoy les diré cómo los estudiantes cometen errores mientras estudian. Estudian de tal manera que no lo recuerdan. Punto. Y junto con esto te diré cómo estudiar para recordar. Estoy seguro de que te gustará este video. Así que por favor vea este video hasta él, y compártalo con su familia y amigos. Amigos, apuntemos a mi me gusta para este video. La mayoría de los estudiantes que puede haber escuchado han hecho un programa de estudios dos o tres veces. Pero cuando se declaran los resultados, descubren que esos estudiantes obtuvieron muy pocas calificaciones. Entonces, ¿qué pasó con ese estudiante? Puede ser que él también haya tomado el entrenamiento del mismo centro donde ha tomado sus clases. ¿Ese estudiante ha estudiado más que usted o ha revisado más veces que usted? ¿Todavía por qué su resultado es tan bajo? Pudo haber cometido dos errores. Primero. En lugar de un estudio de calidad, centrado en la cantidad. La mayoría de las veces que veo, los estudiantes intentan leer un tema al menos 3 a cuatro veces. Amigos, al leer el tema de 3 a 4 veces, solo obtendrán satisfacción. ¿Alguna vez has visto mirar atrás que cuánto has leído y cuánto estás reteniendo? Cada estudiante que evita el examen, entonces él o ella no pueden entender la importancia de retener el conocimiento. No se preocupan por recordar, sino que se centran más en revisarlo de tres a cuatro veces. Puede sentirse mal por lo que le estoy diciendo, pero es importante que vaya en la dirección equivocada. Por lo tanto, le pido que complete el estudio de un tema a la vez, para completarlo de tal manera que, sea cual sea el documento de la pregunta, pueda responder. En lugar de completar los 10 capítulos de un tema, puede completar siete u ocho capítulos. Usted prepara estos capítulos de manera tal que Cualquier pregunta de estos capítulos, debería poder responder. Ahora déjame decirte un segundo error, quiero contarte cómo leer. Qué bien leen los alumnos. Primero entienden el tema y luego comienzan a leer. Mientras lee, comience a tomar notas, Resalte las palabras clave. Aquí debe comprender la diferencia entre revisión y relectura. La mayoría de las veces los estudiantes leen una, dos y tres veces. Él no está analizando cuánto ha retenido. No es que al volver a leer pueda recordar. Tienes que hacer una revisión. Lea las preguntas de ese capítulo e intente comprender la respuesta. En la revisión, debe leer la pregunta e intentar recordar la respuesta del capítulo que acaba de leer y verificar cuánto puede recordar. Por ejemplo, hay 10 puntos en la respuesta, y puede recordar 6, luego lea nuevamente e intente dar los 10 puntos en respuesta. De manera similar. Cuando pueda recordar al menos nueve puntos de cada diez o diez de cada diez, solo proceda a leer más. Amigos, si leen de esta manera, pueden leer los capítulos solo una o dos veces. Pero la capacidad de recordar ciertamente mejorará, y este estudio es ciertamente varias veces mejor que leer de 4 a 5 veces. Estudias de tal manera que debes estar seguro. Esto aumentará su confianza en los próximos capítulos. Sentirás que, oh. Esto es muy simple. Te interesará leer más. Podrás recordar otros capítulos también. Disfrutarás leyendo. Así que amigos, mientras estudian, si evitan estos dos errores, estoy seguro de que obtendrán los puntajes más altos en su examen. Entonces, si te gustó este video, suscríbete y compártelo con tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo video.